A este ciclo de entrevistas denominado reflexiones sobre las consecuencias de la post imaginar un futuro en una sociedad astillada esta iniciativa surge de la universidad nacional de entre ríos de equipo de docentes e investigadores de dos facultades la facultad de trabajo social y la facultad de ciencias económicas que se han puesto de acuerdo en el marco del observatorio económico y social para entrevistar a referentes de distintos ámbitos para conocer eh, ...la visión y la perspectiva sobre la situación actual de pandemia que estamos atravesando. En esta oportunidad nos acompaña Marcelo rugier él es doctor por, en Historia por la Universidad de San Andrés... ...Magíster en Historia Económica, se desempeña como investigador principal del CONICET... ...y como profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado, entre otros libros, industria Finanzas e Instituciones la experiencia del Banco Nacional de Desarrollo, las grandes empresas no mueren de pie, el ocaso de Siam, las políticas del capitalismo nacional, peronismo y la burguesía argentina, 1946-1976, este último en inglés, además de numerosos artículos en revistas eh, especializadas. Bueno, Marcelo, te damos la bienvenida, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. No, gracias a por la invitación. Bueno, queremos comenzar preguntándote... Eh, ¿Cómo evaluás la incidencia del fenómeno COVID y la pandemia eh, en la economía global? Bueno, lo que tenemos es eh, una situación económica eh, claramente complicada que eh, se suma a eh, un lento crecimiento de la economía mundial. Si uno mira la, la, la dinámica de la economía internacional después de la crisis del 2008, más allá de algún momento de cierta recuperación o aceleración, eh, la economía mundial ya viene con una situación de lento, de lento crecimiento eh, y sobre esa base se eh, suma a la situación que se ha generado a partir de eh, la pandemia. Básicamente lo que eh, sucede es una caída fenomenal en términos de eh, la producción, en términos de oferta, y en términos de demanda, que es una situación muy particular si uno lo analiza en términos más este, históricos respecto a, a otras situaciones este, posibles de, de crisis económicas, eh, y esa, esa fuerte caída de la producción y la fuerte caída de, eh, de la oferta, digamos, y la fuerte caída de la demanda, lo que genera es una retracción también muy significativa del de, eh, proceso de integración económica, del proceso de globalización, de... Eh, las cadenas de valor, digamos, eh, tal cual como se habían desarrollado en los últimos años. Por lo tanto, digamos, hay una crisis este, económica eh, muy pero muy fuerte, muy pero muy significativa, que no eh, tiene precedentes a nivel histórico, muy intensa, digamos, este, y eh, todavía con, con cierta eh, extensión en el tiempo, eh, bastante, bastante significativo, ¿no? Siempre sucede que en las crisis aparecen, eh, se sabe cuándo se inician, pero no sabe cuándo terminan, ¿no? Acá se esperaba una crisis muy fuerte, con esa forma de ver, de digamos, de fuerte caída, pero luego una recuperación a los niveles este, previos más o menos rápida, pero esa situación hasta ahora no es este, tan claramente visible, más allá de cierta flexibilización de... Eh, de la economía o cierta recuperación de la economía, con un horizonte todavía, digamos, en la, a la espera de eh, donde ya se empieza a verificar una segunda oleada que puede seguir generando eh, modificaciones o trastornos económicos importantes. Claro. Y en esta eh, perspectiva que, de análisis económicos que vos tenés, ¿considerás que la pandemia tiene características similares a otros eh, momentos históricos por los cuales ha atravesado la humanidad? Eh, bueno, si podés comentarnos en qué se asemejan y en qué se distinguen. Sí, no, yo creo que es absolutamente única ¿no? por sus, sus características, por esto que decía, en parte por una fuerte caída en términos de la producción, en términos de la oferta y también de la demanda, en otras situaciones históricas aparecen algunas restricciones en la oferta, en situaciones concretas de, de guerra, por ejemplo, tan, tan fuertes como han sucedido en el, en el transcurso del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra este, mundial o algunas situaciones como las crisis económicas más tradicionales, las crisis económicas del 30, donde hay una fuerte caída de la demanda eh, y una retracción de los países en torno a eh, la dinámica del mercado, del mercado interno. Y aquí, digamos, se combinan esos dos, de algún modo, esos dos este, factores y provocan esta caída este, tan fenomenal. Hay otros momentos históricos, más allá de estos que acabo de mencionar, la, la crisis del 30, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde eh, la economía también se vio fuertemente afectada por cuestiones vinculadas a eh, pandemias, ¿no? la, la famosa eh, fiebre digamos, del de, de de, de año 18, pero este, en esas circunstancias los efectos sobre la economía fueron relativamente menores o quedaron en todo caso disimulados, por llamarlo de alguna manera, este, con los propios efectos que venían de la, guerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero en todo caso sí afectó a aquellos países que eh, estaban más eh, basados en, en mano de obra intensiva, a aquellos países que tenían alguna economía este, agraria, como por ejemplo el caso de la India, que vieron diezmada su población, o afectada a su población, y por lo tanto eh, su producción se vio resentida. Pero en términos generales la dinámica del comercio este, internacional se, se mantuvo, es decir, en otras situaciones de pandemia no es que la, la cadena de producción no se cortó, ¿no? Se, se mantuvo y por lo tanto también se mantuvo en gran medida eh, las articulaciones comerciales entre los distintos eh, países. Lo que aquí sucedió, en este sentido, digo, es este, similar en algunos aspectos a otras situaciones de crisis, pero único en la medida en que este, hubo una caída profunda y simultánea en eh, casi todas las economías del mundo, o al menos en las economías este, más importantes, digo, ¿no? Golpeó primero a Europa, luego a los Estados Unidos, eh, bueno, golpeó primero, digamos, a China, eh, a, luego a Europa y a los Estados Unidos, ¿no? Y de allí este, también a otros eh, países. Por lo tanto, digamos, el, el efecto sobre la economía global este, fue muy perturbador, ¿no? También en esta eh, visión histórica sobre la economía que tenés, hay reacciones del mercado que pusieron en jaque conceptos conocidos y relaciones económicas. El tránsito de estos meses de pandemia... Eh, ¿Se ha podido modificar esta situación y en qué países o a qué países ha favorecido o favorece? Sí, yo pensaría básicamente en esta, en esta retracción eh, relativa de eh, los encadenamientos productivos, de las cadenas de valor eh, y del de fenómeno de la globalización, y provocó... La, el reagrupamiento productivo en zonas más cercanas, en países más cercanos, que eh, la integración se diera no ya a nivel este, de escala global, sino a nivel eh, regional, en algunas este, actividades eh, productivas, entonces digo, ahí tenemos como un primer concepto de cierta retracción de la globalización, que en todo caso ya era un fenómeno en particular eh, visible desde los años anteriores, pero que se profundizó notoriamente en este contexto y hay que ver en todo caso cómo eh, evoluciona a partir de, la, de una supuesta recuperación de la economía mundial que tendrá que venir en algún, en algún momento. El otro elemento de punto de vista más eh, conceptual tiene que ver con la intervención del Estado, ¿no? Y ahí sí creo que hay una serie de modificaciones de trascendencia, que también tienen, de algún modo, un inicio este, importante eh, a partir de la crisis de 2008, pero que en este contexto de, eh, la, de la pandemia, de la caída de eh, las eh, economías, el Estado, digamos, eh, tuvo una política este, mucho más eh, presente, eh, con eh, enormes erogaciones en términos de la relación con el, con el producto para sostener determinadas actividades, etc., en, todo, en todos los países del mundo, más este, o menos, eh, esto es una, es una, eh, digamos, se, se verifica con, con claridad, en eh, particular en los países este, europeos. Y entonces esto, digamos, da lugar a una cierta eh, legitimidad de la intervención estatal, que me parece que, eh, anudado a esta idea de eh, cierta retracción de la globalización, permite pensar en un escenario, por lo menos en particular ahora, diferente al que teníamos en años este, anteriores. Así que yo diría que va por esos dos este, caminos, digamos, ¿no? Por el tema de la retracción de la globalización, o una relativa retracción de la globalización, y un proceso de intervención del Estado que se legitima en la acción para resolver los problemas que se han presentado en una economía con tantas distorsiones y con tantos problemas con la economía en tiempos de pandemia. Eh, esto que estaba diciendo de la intervención de los estados, eh, particularmente te queríamos consultar, eh, ¿cómo ves en este contexto de incertidumbre eh, el desarrollo económico de Argentina en particular y las políticas económicas que se están implementando? Bueno, la Argentina tiene como trasfondo este, esta dinámica de la economía este, global, como parte integrante de esa economía eh, global, eh, y la crisis de la pandemia, por decirlo de algún modo, af, eh, digamos, sobreviene sobre una situación de fuerte crisis económica de la Argentina, ya presente, en los años este, anteriores, de fuerte crisis, el año 18 y el año 19, es, es una crisis sobre una crisis este, muy pero muy significativa, y yo diría más, sobre una crisis estructural de la economía argentina, porque la economía argentina hace 10 años que no crece, ¿no? entonces digamos, sobre una situación de estancamiento estructural de la economía argentina, sobre eso, viene la crisis del 18-19 y 19, y sobre eso viene la crisis de este, la pandemia. Por lo tanto, estamos en la situación de una economía extremadamente vulnerable, extremadamente frágil, eh, con este, muchísimos problemas. Y allí la, la respuesta, en la misma lógica de resolución que han tenido otros países, aunque limitada por esta situación de fragilidad y vulnerabilidad, eh, incluso fiscal que tiene este, la Argentina, ha sido la de una mayor intervención del Estado tratando de recomponer la situación de ingresos, tratando de recomponer una situación de producción y tratando de recomponer una situación de eh, consumo. Entonces el Estado ha intervenido básicamente a través de eh, la asistencia eh, financiera a las este, empresas eh, con problemas, digamos, una asistencia muy extendida que representó más del 4% del, del producto este, bruto y la asistencia, digamos, a través de los planes sociales, a través de los subsidios, a través del IFE, a este, los sectores este, populares para sostener también el consumo y evitar una mayor este, situación de eh, pobreza, digo, ¿no? Ya venía la economía argentina con una... Eh, situación de pobreza este, muy elevada y obviamente la caída de eh, la producción acentuó esa, esa situación. Entonces el Estado necesariamente tuvo que salir a intervenir eh, eh, digamos, en, estos, en estos planos y eso tiene de algún modo también... Algo. Varios, varios costos, en particular este, fiscales, monetarios, que eh, generan algunas distorsiones y tensiones que tendrán que ir resolviéndose en los, en los próximos tiempos. Pero todavía estamos en la situación de eh, pandemia, digo, la pandemia no, no se ha ido, estamos en una situación este, muy crítica eh, aún y el Estado sigue eh, interviniendo eh, en la medida en, en que va pensando sobre la coyuntura, pero también está pensando en todo caso en algunas políticas de más largo plazo para este, generar eh, el crecimiento económico, buscar el desarrollo económico, como se lo había propuesto el gobierno, eh, digamos, en diciembre del año, del año pasado, es decir, ahora reaparece ya en un horizonte, eh, digamos, más claro respecto a lo que puede ser la evolución de la pandemia, incluida, digamos, la posibilidad de, de tener la, la vacuna este, muy pronto y de que se recompongan todas las actividades, bueno, un horizonte más claro para pensar en unas estrategias este, o políticas de más largo plazo. Dentro de ellas, en, dentro de esas políticas de más largo plazo, se han anunciado una serie de eh, medidas o se han tomado una serie de medidas eh, en particular que tienen que ver con eh, el, el acuerdo social que ha impulsado el Ministerio de eh, Producción eh, en estos últimos eh, tiempos, los acuerdos sectoriales, y una serie de, eh, de, de ideas, en una especie de decálogo de eh, consensos de política económica y de política industrial para el más eh, largo plazo, que son bastante ordenadores respecto a la a la situación que puede sobrevenir en el futuro. Con respecto a que nombrás la, la vacuna, eh, se percibe una lucha entre los países eh, por ver quién ofrece primero la vacuna. Eh, según tu mirada, ¿qué interés o qué intereses están en juego en, en la aparición de esta vacuna? Eh, si nos podés comentar, si tenés alguna perspectiva sobre eso. Bueno, eh, siempre hay intereses este, atrás, más allá de la... De la, del lógico interés primordial que es este, eh, prevenir la, la enfermedad, evitar digamos, la, la enfermedad, apostar obviamente a la salud de la, de la población, digamos, ese sería como el, el objetivo eh, inicial, eh, pero luego obviamente digamos, si uno lo mira por, por los países que han impulsado su desarrollo, y esto es muy importante para quien... Reforzar, es decir, aquellos países que tienen una estructura productiva, de desarrollo tecnológico, este, con fuertes inversiones en el área de salud, en ciencia y tecnología, son precisamente aquellos países que pueden llevar adelante en mejores condiciones, eh, no solo el tratamiento digamos, y, las respuestas frente a la, a la enfermedad, sino también, digamos, avanzar en este tipo de desarrollos este, vinculados a posibles vacunas, este, etcétera, ¿no? Eh, y allí, digamos, hay una especie de, de, de carrera, este, que sana, sana carrera, digamos, de, de competencia entre los países que tienen motivos atrás, obviamente, eh, digamos, insisto, de, de salud primero, eh, económicos atrás, porque esto supone una serie de, de negocios vinculados y, y, y resultados económicos vinculados a este, la venta de esas este, vacunas, pero también de prestigio, este, científico de prestigio internacional y habrá otros también de naturaleza hasta geopolítica, si, si se quiere, digamos, ¿no? Pero digo, esto de prestigio internacional me parece muy significativo porque atrás de ello, eh, de los logros que puedan obtener algunos de estos países con este, sus vacunas, eh, no solo se prestigia todo el desarrollo científico-tecnológico de ese país, sino también una serie de empresas que están este, vinculadas y que va a traccionar una serie de proyectos eh, y otras actividades hacia, hacia futuro, digo, ¿no? Entonces, en lo inmediato no es lo económico, pero atrás está eh, claramente una, una motivación este, económica que se anuda a ese proyecto. A ese a ese prestigio que puede obtener el país a partir de su desarrollo tecnológico. Entonces, aquellos países que apuestan fuertemente a la ciencia y la tecnología y que logran ser exitosos en estos desarrollos, eh, tienen mejores posibilidades luego para insertarse en este, determinados nichos del mercado vinculados a eh, ese tipo de, de, de producción y, y otras, digamos, eh, que pueden estar vinculadas. ¿no? Sí, claro. Y bueno, por último, eh, pensando en el futuro de pospandemia, ¿qué indicios crees que estarán presentes y cómo se van a manifestar? Bueno, eh, la pospandemia es difícil de, de pensarla eh, aún, ¿no? Digo, eh, bueno, insisto, esta idea de que en el horizonte relativamente cercano eh, vamos a tener una, una vacuna, se han este, verificado nuevos eh, brotes o segundas oleadas en casi todas las situaciones de pandemias, esto sucedió, digo, la, la, la segunda oleada eh, de, de la fiebre española, la llamada fiebre española eh, del año 19 fue más fuerte que la, la del 18, eh, digo, se verifica esta segunda oleada, entonces el escenario todavía de post pandemia este, no está, eh, pero, digamos, eh, uno puede eh, vislumbrar que en un futuro relativamente de mediano plazo eh, la economía mundial se recuperará quizás con algunos rasgos este, diferentes a la que teníamos este, previamente, pero tampoco estoy pensando en una gran transformación, digo, ¿no? En la medida en que haya una recuperación, parte de estos procesos que había señalado anteriormente como la retracción relativa de... Eh, las cadenas de valor, la retracción relativa de la globalización, la retracción relativa de los procesos de integración y esta mayor presencia o intervención de eh, el Estado van a volver eh, hacia atrás eh, en todo caso, a reforzar la globalización y la integración y a una menor intervención del Estado en la dinámica más o menos similar que existía en el capitalismo antes de, eh, esta, de esta pandemia. Si es no soy muy optimista respecto a, por ejemplo, un nuevo rol, un nuevo papel del Estado a partir de estas este, transformaciones, sí quizás en algunas áreas específicas vinculadas precisamente al desarrollo científico-tecnológico o al área de eh, salud. Eh, y me parece que en, en ese marco el, el horizonte de crecimiento económico va a ser también bastante eh, relativo y bastante lento, como era el que existía este, previamente o previo a eh, la situación de la, de la pandemia, digo, ¿no? veo digo sin hacer una predicción este, muy elaborada, eh, un horizonte de crecimiento económico relativamente lento de eh, la economía mundial en los, en los próximos eh, años, digamos recuperando este, eh, relativamente rápido lo que se perdió en este contexto tan fuerte y tan particular. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por ofrecer tu mirada, eh, seguramente todas estas reflexiones que no. hemos tenido en este momento servirán para enriquecer los debates que estamos teniendo al interior de las cátedras y de los equipos de investigación que impulsaron esta entrevista. Bueno, muchas gracias otra vez y bueno, estamos en contacto nuevamente.